Datos, ciudadanía, poesía, actitud, nutrición, digital, comunicación, redes sociales, educación, todo, Fem todo esto Fem y mucho más en Radio La. Muy buenas tardes a todos. ...y bienvenidos a estos encuentros Radiolab UGR... ...UGR en casa... ...aquí estamos todos, cada uno en nuestras respectivas casas... ...y hoy vamos a iniciar un nuevo programa... ...una nueva línea dentro de este UGR en casa... ...que abrimos, comenzamos el pasado lunes... ...con estos encuentros, estos debates... ...que vamos a hacer con, pues, con gente de la universidad... Con, ...con buenos amigos, como los que tenemos hoy aquí con nosotros y con ello vamos a hablar de diferentes cosas y vamos a intentar aportar cada uno desde nuestras respectivas disciplinas. Ahora, eh, creo que hay como dos tipos de personas, no hablaré de optimista o pesimista o eso de apocalíptico, nunca mejor dicho, o integrado, es decir, aquellos que creen que esto es un punto de inflexión en nuestra historia y aquellos un poco más escépticos que afirman que cuando esto pase seguiremos como antes. Lo que no hay duda es que hoy muchos vivimos sin nuestra fuente de socialización secundaria. La hemos sustituido por una especie de simulación digital y hemos perdido lo analógico por el camino. Ha llegado finalmente mi querido cyberpunk. Hoy somos todavía más cyborgs y la prótesis que hemos conseguido ahora es estar completamente conectado al mundo. Eh, nuestra interfaz con él son estas pantallas. Estamos interconectados, interdependientes y vamos quizá abandonando poco a poco esa piel. Y si cabe, ya lo eran antes más importantes, las humanidades se vuelven todavía más fundamentales que nunca para entender nuestro mundo, para entender nuestra historia, dónde estamos y hacia dónde vamos. Estamos a la vez tan cerca y tan lejos, necesitamos conectar, necesitamos dialogar, encontrarnos en un espacio que si no puede ser físico, al menos que sea digital. Y por eso empiezan hoy aquí en Radio Lab estos encuentros UGR en casa. Un momento, un lugar de encuentro para entender un poco mejor entre todos qué es lo que está pasando. Y hoy vamos a empezar con unos invitados de lujo, eh, con los que queremos compartir un rato de diálogo en torno a estos, estos retos de los que hablamos que este momento histórico nos plantea. Tenemos con nosotros hoy a Esteban Romero, profesor del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y director de Media Lab y de la Dirección de Participación e Innovación Social. Esteban, muy buenas, bienvenido. ¡Ey! ¿No te escucha? Espera, espera un momento. Ah, ahora. Ah. Ahora. Eh, muy buenas a todos. Saludos. Espero que se escuche bien. Sí está perfecto ahora mismo. Ah, eh, tenemos también con nosotros a Ana Gallego Cuñas, que es profesora del Departamento de Literatura Española investigadora principal del proyecto IMAG de Letral y editora de la revista electrónica de estudios transatlánticos de literatura también de la Universidad de Granada y, y si por si eso fuera poco también es vicedecana de actividades culturales e investigación de la Facultad de Filosofía y Letras bienvenida Ana a este espacio digital hola Javi y hola también a las confinadas y a los confinados y por último tenemos también a Miguel Ángel del Arco, profesor y director del Departamento de Historia Contemporánea y además de investigador, autor de diversos libros sobre el periodo franquista. Eh, muy buenas Miguel Ángel, bienvenido a estos micros. Muy buenas Javi, muy buenas uh, oyentes de la Universidad de Granada y de fuera. Eh, bueno, lo primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo, cómo estáis viviendo el, el confinamiento eh, ahí en vuestras respectivas casas? ¿Cómo estáis? Pues empiezo yo mismo. Eh, la verdad que, eh, por un lado, desde una visión micro, pues viviendo ese cierto eh, agobio, la intensidad del día a día, pues lidiando con una niña de, de dos años y medio y, y con esa rutina que, que se ha visto rota en estas tres semanas. Si miro un poco desde lo macro, pues un poco desde una posición de digamos de privilegio en el sentido de que no somos ahora mismo sanitarios que nos estamos jugando la vida, no tenemos que ir todos los días a trabajar a un supermercado no tenemos que exponernos como eh, las fuerzas de seguridad o tantísimas otras personas que lo están pasando eh, en, en peores condiciones entonces, bueno, pues pues así Almigue, Ana continúa pues para Ana. mí para mí también está siendo muy duro como para todas, eh, además yo tuve la fatalidad de comenzar este mmm, confinamiento con una bronquitis aguda, <risa> por lo que estaba doblemente encerrada, estaba encerrada en mi casa y encerrada en mi habitación, ¿no? me sentía como, como lo comentaba a mis amigas, como Kafka, porque me dejaban todos los días la bandeja de comida en la puerta, horrible, porque además me mucho, tenía mucho miedo. Y el objetivo en este momento era que era... ¡Ay! Era años, voy a Otro, otro de dos años y medio. Yo creo que es algo que nos da la de, que tenemos hijos de, de la misma edad. Y ahora que ya estoy recuperada, pues el, el, el objetivo sigue siendo el mismo, la supervivencia, pero como decía Esteban... Consiste ahora ya no en lidiar contra la enfermedad, sino lidiar con mi hija, con la conciliación, con las millones de clases que tengo que dar, eh, con el cuidado de ella y, y dejando fuera pues el resto de mis subjetividades, porque eh, no existe ni la Ana pareja, ni la Ana amiga, ni eh, la Ana consumidora de ocio, ¿no? sino que no puedo dedicar mi tiempo a, a mi hija y, y al trabajo. ¿Y Miguel Ángel cómo lo, cómo lo lleva? Pues raro, raro, raro porque eso es, estoy acostumbrado a estar tremendamente estresado y esto lo siempre lo identifico con el ir y venir, eh, salir fuera de Granada, facultad, tantos sitios, varios sitios que damos docencia, pero ahora el estrés se ha trasladado a casa con, con la familia. Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, una vida muy ordenada, pero también una vida muy repetitiva, pero en el fondo una vida de privilegio porque basta tener un poco de imaginación o leer entre líneas de lo que se está publicando, lo que nos cuentan, para imaginarnos la, las dificultades que hay ahí fuera, ¿no? Y desde la universidad, pues creo que estas cosas se ven, pues, desde de, bastante desde la barrera. Y bueno, y dentro de lo que cabe, pues preocupado de lo que hay fuera, porque hay una cuestión que, que me inquieta bastante y es que no sabemos el final, ni cómo va a ser el final, ni cuándo va a empezar a, a remitir todo esto. No quiero ser alarmista, sino que es algo que sin duda condiciona nuestra, nuestra actitud, que no sabemos cómo ni cuándo va a terminar esto, el hasta cuándo. Nosotros que siempre nos gusta tener todo tan controlado, ¿no? ¿Creéis que es un momento tan histórico como parece que está siendo o no? Es decir, ¿esto va a marcar de verdad un antes y un después? O como dicen algunos, dentro de cuando acabe todo esto, al poco tiempo estaremos otra vez a la andada. Es decir, ¿esto va a servir para reflexionar sobre ciertos temas o, o no creéis que esto sea una tendencia tan... no sé. ¿Qué veis? ¿Qué veis? ¿Cómo lo veis? Pues mira, yo, Javi, estoy en modo, no sé cómo llamarlo, eh, en modo bicéfalo. A veces estoy apocalíptica y a veces estoy integrada. integrada. <risa> Depende del día. Cuando empezó todo el estado de alarma, pues creía como Gijek que esto iba a significar como un renacer de valores, un renacer asiológico que esto no iba a llevar a replantearnos las políticas capitalistas para reforzar el estado de bienestar, la sociedad de para reforzar otros modos de, globalizador, de globalización, es decir, de un ser común, como dirían a sí, contrario a los modos de producción y de consumo salvaje en los que vivimos, ¿no? O sea, no es que estuviera pensando en un fin del capitalismo, pues esto no está tan cerca como desearíamos, pero sí que pensaba como en un zas en la boca neoliberal, ¿no? Que de alguna manera pues nos obligaría a volver al orden de la política y no al orden de la economía. Pero en otro momento, sin embargo, estoy más en modo um, apocalíptica, cuando, por ejemplo, yo qué sé, escucho o leo a Marina Garcés, que me gusta mucho, y creo que esto va a ir a peor, un poco lo que tú has dicho, que um, ahora lo que estamos haciendo, esa especie de sentimiento de comunidad, pues responde también al miedo, ¿no? Y que después eh, vamos a seguir siendo igual de, de egoísta y de miserable. El otro día, hablando con un compi de departamento, un amigo mío, Ángel Esteban, me decía que, que tenía que pasara como en un cuento de Cortázar, que todos recordaremos, que se llama La autopista del sur. ¿Os acordáis que es un protagonista que está en una caravana, en un ataque monumental? Y... Mmm, eh, de repente están días y días, se convierten en años en esa especie de atasco fantástico donde tienen que racionar la comida, donde se crean relaciones de amor. Bueno, es algo muy parecido a lo que nosotros estamos viviendo ahora. Ahí realmente se crea una, una micro sociedad mmm, del compartir y de la, de la empatía, de la generosidad, y en el momento que se desatasca esa caravana y que los vehículos vuelven a circular, cada uno vuelve a su punto de partida, ¿no? Y ya se deshace todo ese sentimiento de comunión. Ojalá que no pase, pero puede pasar, ¿no? Hmm, hay una opción más. A ver, ¿alguien más? Eh, me lanzo yo. Venga. Eh, bueno, pensando en si es un momento, digamos, tan histórico como realmente parece... El otro día eh, comentaba anteriormente con, con Miguel Ángel eh, Escuchando una conferencia de Julián, Casanova, de Julián Casanova Él hablaba que el siglo XX empezaba a Uy, se corta un poco con, Ahora, eh, yo, creo que nosotros, yo creo que nosotros teníamos muy claro de alguna manera Que había un acontecimiento que inauguraba el siglo XXI Que fue el atentado de las Torres Gemelas eh, Pero de alguna manera mi sensación es que se ha quedado pequeño eh, dentro del el contexto general de, lo, de estos 20 años, a pesar de todas la, las implicaciones que ha tenido. Tuvimos en 2008 la crisis económica, un momento también eh, clave, pero esta crisis sanitaria tiene una serie de ramificaciones que yo creo que ninguna de las anteriores la, la, la, la han tenido. Y mi sensación, además, es que preludia... Eh, futuras crisis que, que nosotros también las la vamos a vivir, nos van a tocar a nuestra generación y especialmente a la de nuestros hijos e hija, que van a ser las crisis climáticas, con la que eh, algunos pensadores ya están vinculando también esta. Eh, dicho esto, realmente me siento incapaz y, y, e incluso en ocasiones eh, hasta más bloqueado ¿no? de, de lo que podría estar no, normalmente, a la hora de pensar cuál puede ser el día después, sobre todo cuando uno escucha tanto ruido y tanta gente que lo sabe todo en las redes continuamente. Eh, mi sensación es que el hecho de, del sufrimiento que esto está suponiendo no quiere o no va a implicar necesariamente que salgamos a un mundo mejor. Yo creo que eso es un, un deseo que tenemos, pero mi, mi sensación es que el populismo, a pesar de que hay gente que dice que justamente esto es una es un ataque digamos al populismo porque estamos respondiendo desde la ciencia, pero yo creo que el populismo va a salir reforzado uh -huh. y, pero también tengo una sensación de que vamos a poner mucho más en valor los cuidados y las profesiones que suponen los cuidados que son las que a día de hoy eh, son esenciales para mantener la economía y para mantener la vida dejo de momento esas dos ideas y un poquito a ver cómo se posiciona Miguel <risa> Bueno, pues, no sé. Lo primero es que, que sí, yo creo que es un momento importante, pero creo que hay que tener mucho cuidado con esto de los momentos importantes, los momentos que marcan un ante un después, porque ha pasado muchas veces en la historia y luego en realidad no, han, no lo fueron tan importantes. Y también porque ah, el problema de hacerlos tan míticos es que nos olvidamos de lo que está pasando realmente, y es que esto está generando un sufrimiento brutal y y lo que nos queda cuando salgamos de esto con todas las vidas que se lleva por delante y, y, y todo el atraso económico que va a generar, toda la, la, la recesión que va a generar, por lo tanto cuidado porque a veces parece que esto de momento histórico da lugar a, a ponernos como si fuese un momento de, de cierta exultación y no, no eh, hay que tener mucho cuidado y mucha precaución con eso, es difícil valorar porque las humanidades se basan en la reflexión y la reflexión no se hace eh, tan rápidamente por eso me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho Ana citando además el, el libro que acaba de salir de gigec de Cicek como le nombramos a algunos en castellano que, que bueno que, que que tan, tan, tan rápido que no sé cómo le ha dado tiempo a pensar, da la sensación que tiene una idea en la cabeza y que encaja con lo que pasa alrededor. A mí me cuesta trabajo tener una... Yo, de luego, no soy CISEC, ¿no? Pero me cuesta trabajo tener una idea clara de lo que está pasando, y creo que en la humanidad, en la filosofía, en la historia, requieren de un tiempo de pensamiento para, para, para, para tener un discurso. Esto no es una cuenta. Eh, aquí hay muchísimos factores. ¿no? Y lo que si puedo avanzar de lo que pienso es que Está claro que el siglo XXI yo coincido con Esteban, comenzó en, con las Torres Gemelas y esto, este fenómeno demuestra que este es el siglo XXI de la globalización, de la globalización donde lo global se manifiesta, fijado en qué momento, en lo más privado como puede ser la casa y en las vidas personales, en el tiempo de todos nosotros. Respecto a si esto va a cambiar algo, eh, yo también soy anti, anti sisec en este sentido, yo creo que... que el capitalismo no va a desaparecer y soy muy marxista en este sentido y pienso que, como dijeron Marx y Engels, pues el, el capitalismo tiene una capacidad de transformación brutal y que se va transformando en el aire y cobrará otra forma. Ahora, sí arroja uh, cambios o preguntas muy importantes que debemos hacernos desde el punto de vista de nuestro sistema político y vemos continuidades. Por ejemplo, el siglo XX fue un siglo en el que una de las grandes cuestiones era cuál era el papel del Estado. Frente a los problemas de los ciudadanos. Y parecía que el neoliberalismo había ganado la batalla. Las tres últimas décadas son un ejemplo perfecto en el desmoche del estado del bienestar. Pero está claro que si algo nos salva de todo esto, es el estado y los recursos públicos que todos pagamos. Entonces, esto sí puede ser un cambio importante desde el punto de vista de, de cómo nos enfrentamos políticamente a este siglo. Esto no quiere decir que sea que caminemos por la vía de la democracia, todo lo contrario, porque más Estado a veces puede suponer menos democracia. Pero sí está claro que necesitamos un Estado protector a la hora de, de hacer frente a los dilemas de, lo, de la globalización. Y otra cuestión que está quedando claro es que el Estado responde más que las organizaciones internacionales o supranacionales. A, a los hechos nos remitimos, ¿no? ¿Crees que una crisis como esta puede eh, significar tu, también un poco eh, volver a plantearnos los beneficios que teníamos con el estado de bienestar, es decir, que el estado de bienestar salga reforzado, es decir, ya que hubo ese desmoche, como tú dices, que recuperemos un poco o entendamos el sentido que tenía ese estado de bienestar, o, o ya es muy complicado volver atrás en eso? Mm. ¿Quién va? <risa> <risa> bueno, eh, si queréis lanzo yo eh, alguna idea en torno a esto. Eh, y así me tomo la parte que tengo de, de, pues de, de trabajar en, en ciencias empresariales y ciencias económicas. ¿no? Eh, yo creo que hay, hay tres temas que me parecen eh, clave que tienen que ver con un poco con la estructura productiva y de organización del Estado. Y la. En fin, el modo en que eh, ahora mismo de, de diversos eh, sectores eh, Liberales, en algunos casos neoliberales eh, Se está dando Apoyo a medidas Que hace solamente tres semanas hubieran sido impensables es que ahora Son todos que es Por ejemplo, muy interesante Que es el de la, la renta básica Universal Con carácter temporal Pero a día de hoy es una medida Que ha apoyado eh, Luis de Guindos Que eh, ha apoyado también eh, En el país, ayer o anteayer eh, Tony Roldán de visiones liberales, socioliberales, neoliberales. Eh, me parece que es un momento muy interesante para la izquierda, en este caso también, y sobre todo para el gobierno, de con estos apoyos intentar aprovechar e eh, implementar medidas de este tipo, que es verdad que no son progresivas, al menos en cuanto a, digamos, la dotación de recursos, porque supondría que cada persona en edad de trabajar, tal y como lo planteaba al menos Tony, Tony Roldán, eh, recibiría 1.000 eh, euros, pero sí luego a la hora de recaudar. Y es que eh, aquellas personas que eh, han tenido ingresos suficientes a partir de determinado nivel tendrían que devolver eso, eh, esa renta mínima que, se le ha, que le ha sido otorgada por el hecho de ser ciudadano en edad de trabajar. Eh, me parece que es un, una medida que, que es interesante en el sentido también de que universaliza y, y empieza a considerar esto un derecho. No es tanto un subsidio, sino todos la reciben por igual. Luego, a la hora de tributar, es distinto pero en principio todos la van a recibir por igual. Y, y bueno, ahora mismo está en bandeja esa, esa medida para que se pueda llevar a cabo cuando voces de, de este tipo, desde esas posiciones, la están eh, argumentando. Eh, esa sería una, una línea. La otra línea, por ejemplo, que me parece fundamental desde el punto de vista económico es que creo que nos vamos a replantear la deslocalización de muchas actividades. Eso sí me parece eh, que va a ser un cambio fundamental. Yo no, no me imagino que a partir del año que viene, cuando hagamos planes industriales, no nos estemos empezando a plantear cuáles son actividades esenciales que como mínimo tenemos que desarrollar, al menos en un grado, dentro de la Unión Europea o dentro de España. Eh, yo creo que eso sí va a cambiar y creo que puede ser también positivo para el desarrollo de algunos países como el nuestro. Y, y bueno, y el último elemento, que lo dejo simplemente bozado y luego podemos ir sobre él, que es el papel que la tecnología está teniendo en esto. Hace un mes, prácticamente casi todos los debates políticos, sociales... Eh, más allá de cuestiones territoriales giraban sobre la robotización, el fin del trabajo la inteligencia artificial ahora mismo se está un poquito más opacado pero nos están salvando las tecnologías y esto tiene que ver mucho con la democracia a la que vamos a salir eh, con el papel del Estado con la protección de los ciudadanos, etc. ¿no? Bueno, lo dejo por aquí para que podamos hacer un poquito más de debate Por ejemplo, fijaos lo que está haciendo la comunidad Maker, ¿no? Ana, ¿La comunidad? Mal. Perdón, los makers, los que están haciendo con impresoras 3D, eh, han puesto al servicio esa capacidad para crear pues, los objetos que ahora mismo hacen falta, que son las mascarillas. Claro, es que hay una vuelta también a lo material, ¿no? O sea, también pensándolo en términos marxistas y altuserianos, como, como apelaba antes Migue, o sea, yo... Mmm, en todo momento pensaba justamente en ser, ¿no? O sea, y en su máxima, que es conocidísima, todo es material, porque volvemos a eso, ¿no? Hay también un, un desplazamiento de lo simbólico eh, en pro de lo material, cuando esa materialización, por otra parte, también conlleva un uso de las tecnologías, como decía Esteban, vital, <ríe> o sea, esencial, ¿no? Que también es lo que nos permite eh, llevar a cabo el teletrabajo. Oye, una pregunta. ¿Creéis que esto, que se está utilizando continuamente, no sé si lo habéis notado, un lenguaje bélico? ¿Creéis que esto es comparable a una guerra? Es decir, se está hablando mucho de que luego vamos a tener una economía de posguerra, haciendo el paralelismo, bueno, pues con los años 40, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, y se utiliza, además, este lenguaje bélico, ¿no? De las trincheras sanitarias. ¿Creéis que esto es, es una guerra o no? A ver, yo... A ver. Yo lo que creo, y me molesta mucho, hay un artículo sobre esto, es que eh, lo que suele ocurrir, en, sobre todo pensándolo desde y para poner mi, mi granito de, de arena literario, eh, en todos los tiempos de crisis, eh, tanto el Estado como sus aparatos ideológicos siempre se han valido de la utilización de un lenguaje que se construye en torno a un determinado campo semántico para crear un, de, un relato, es decir, un sentido que a su vez produzca ideología de una experiencia, una experiencia extrema, que en este caso es en la pandemia del coronavirus. Que se haya elegido, como tú dices, Javi, justamente el campo semántico bélico de la guerra me parece muy significativo. Eh, hay un artículo de, que se llama Estamos en guerra, de Santiago Albarrico y de Yayo Herrero, donde ellos explicaban muy bien la problemática, ellos hablaban de catástrofe en vez de guerra, ¿no? y decían, claro, la guerra implica... ...que ideológicamente uno piensa... ...contra quién estamos luchando... ...quién es el enemigo, es China, es los portadores... ...y yo lo que le comentaba a mis estudiantes... ...es que no puedo entender cómo desde el Estado... ...no se ha elegido justamente otro tipo de discurso... ...para articular un sentido, un programa ideológico... ...no desde el miedo, porque el de la guerra... Eh, ...implica un lugar de enunciación, un espacio del miedo... ...sino desde el amor... ...antes tema hablaba de los cuidados, del autocuidado... ...bueno, ¿por qué no se ha hecho ese discurso desde el feminismo?... O sea, es decir, desde categorías, o sea, ¿por qué Fernando Simón, por qué Pedro Sánchez no han hablado de políticas de lo común? O sea, de ir a favor y no en contra de crear una comunidad, o mejor dicho, de crear comunidades, o de, no de lucha contra la enfermedad, sino de operaciones de comunización, de sororidad, de autocuidado, incluso pensar de nuevo en la categoría de comuna y de comunismo. O sea, ¿cómo no? ¿Por qué no? comunismo, ¿no? Si no hablamos ahora de comunismo, ¿cuándo vamos a hablar? Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que estás diciendo, Ana, y además llama mucho más la atención porque está tremendamente reciente el Día Internacional de la Mujer y en esa semana había un lenguaje súper inclusivo que de repente se volatilizó en el, en el aire y aparecieron... Pues, pues vocablos bélicos, conceptos bélicos. Eh, hubo un discurso de Pedro Sánchez, yo creo que fue el primero, en el que sí vi lo que tú estás diciendo, Ana, cuando de repente empezó a hablar de, de la necesidad de proteger a nuestros mayores, que eran que nos habían sacado de la crisis desde el punto de vista de lo que habían ayudado las familias con sus pensiones, esos mismos mayores que fueron los que vivieron la generación de nuestra posguerra y que ahora están... Está, muriendo por, en la residencia o son los más vulnerables, pero es verdad como eso finalmente se, se abandonó y es, y es una auténtica una auténtica pena la, la necesidad de hablar de ese discurso de lo común o del discurso del más débil de aquel al que no vemos su casa porque no se puede conectar a internet porque no tiene libro en su casa porque no la puede enseñar por los motivos que sea y esas están ausentes, borrados de, de esta crisis ¿no? y Quiero comentar algo, si puedo, sobre lo de la renta básica, porque ya que lo ha dicho Esteban, pues pues, pues bueno, me parece interesante que economistas tan neoliberales como los que has nombrado pues ahora recurran a, a esta idea, porque parece que es la última opción. Dicen que la situación es excepcional y que el Estado ahora tiene, tiene que intervenir. Eh, está bien esta flexibilidad y parece que no hay otra o, otra opción, pero lo que les preocupa, al fin y al cabo, mmm, no es ni la justicia social, ni la igualdad, ni la idea de equilibrar, lo que les preocupa es el consumo y que el mercado siga adelante. Sí. Este es el problema y este es el sentido de la renta básica, darle a la gente dinero para que consuma y, y, y la industria pueda seguir funcionando. A mí, hay una cuestión que me llama la atención de lo de la tecnología y es que no lo veo tan necesariamente positivo y es que tiene, esto se ve muy bien cómo han parado el, el virus en, o cómo lo han frenado mucho en China y en Corea del Sur y es a costa de la libertad individual. Eh, a través de la tecnología, pues ya sabéis que rastreaban el virus dónde había estado la gente y se sabía perfectamente eh, hacia dónde iba qué habían hecho. Mmm, Las libertades individuales saltaban por los aires en pro de la, del interés grupal. Entonces, mmm, es una cuestión en la que deberíamos reflexionar bastante hasta qué punto estaríamos dispuestos a perder nuestra intimidad, a perder nuestro ser individual, nuestra libertad para... A, bueno, salvar el común porque, bueno, más tecnología también supone más control eh, y bueno, nos podemos anticipar, fórmulas matemáticas lo que queréis, pero al mismo tiempo también supone perder mucho de lo nuestro Bueno eh, me resulta interesante varios puntos de los que habéis sacado pero justamente en este último y aquí un poquito a modo de provocación eh, eh justamente no deja de ser una posición muy liberal, ¿no? la que también está eh, manifestando. Yo estoy pensando ahora eh, en los discursos que teníamos en las elecciones de la gente que decía, yo es que quiero llegar en coche a la puerta de mi casa, viva donde viva. Y esto de las restricciones de los centros, esto no va conmigo, porque lo, lo primero es la libertad. Hombre, sí, pero desde posiciones que miran más hacia la sociedad como conjunto, como colectividad, como bien común, entiendo que en un momento determinado se pueda ejercer eh, un control eh, con el fin de evitar el que esto continúe ¿no? eh, entonces, bueno, ahí quizá veo una cierta con, eh, contradicción en ese sentido ¿no? es verdad que yo creo que se están trastocando eh, muchos ejes ¿no? a la hora de reflexionar sobre, sobre diversos puntos de vista, y en ocasiones desde posiciones más eh, eh, socialistas eh, pisamos terrenos que nos parecen más liberales y como ocurría con el caso de Tony Roldán o, o, o de guindon los otro. Hay una cosa que también habéis manifestado que a mí me resulta eh, importante. Cada uno de nosotros habla desde un punto de vista, eh, eh, digamos, académico, ideológico, político. Eh, pero, claro, comentaba Ana, oye, pues a lo mejor es el momento. Si no hablamos ahora de comunismo, ¿cuándo vamos a hablar? Y, hombre, menos mal que Pedro Sánchez o Pablo Iglesias no salieron hablando de comunismo en ninguna de sus intervenciones, porque si no... Eh, este país se viene abajo. Hubiera eh, coronavirus, no hubiera, o hubiera la, una pandemia muchísimo peor. Es decir, eh, vivimos en una sociedad muy plural en la que hay una serie de, eh, digamos, de consenso eh, que no es que se tengan que mantener, pero sí a lo mejor en un momento en el que la sociedad está en jaque. Y no sé si hablar de esto es eh, hablar en lenguaje, mm, eh, digamos, eh, de guerra, pero sí es verdad que estamos viviendo la mayor crisis como hemos conocido en nuestra, en nuestra vida. Entonces, sí creo, y a mí eso me preocupa mucho, porque estamos viendo una polarización en, en la televisión, en, en los medios, en las redes, tremenda, que seamos capaces justamente de hablar de lo común. Y lo común no es partir desde nuestras posiciones más eh, polarizadas en, en sí, sino de decir, oye, que esta gente no busca la justicia social, vale, pero puede ser un instrumento para avanzar y probar y experimentar socialmente si esto puede ser una solución. Me refiero ahora, por ejemplo, al tema de la renta básica. ¿no? Entonces, bueno, es decir, yo creo que tenemos que dejar a un poco nuestra pureza de la idea y a un cierto pragmatismo en ese sentido. Bueno, pues, eso pues, eso vale. sí que es liberal. El pragmatismo <risa> sí que es liberal pero lo importante mira y además aquí fíjate que no sería yo la persona a la que a la que tendría que recurrir hola visitar, Esteban pero... Romero Frías, eres tú no. No, mira eh, me, me, no, no lo citaría yo para estas cosas pero me hizo gracia cuando le hicieron el scratch en la Complutense a Pablo Iglesias que dijo que la altura de lo que uno consigue no se mide por lo digamos lo bello de su discurso sino por lo de lo, lo que es capaz de alcanzar él lo dijo mejor en una frase pero, básicamente, bueno, quizás el pragmatismo del que llega el gobierno, ya digo, no es a quien yo citaría en, en, en primer lugar. Pero, Pero es bueno. importante que haya ese discurso sea bello, porque ese discurso es el que finalmente va a generar también acción. Esteban, o sea, yo... Um, está diciendo un poco todo esto como para provocar, ¿no? No, no me parece que haya sido tampoco tan provocador. Me parece bastante sensato. A ver, yo sé... Soy... Bueno, Miguel, te dejo a ti primero. No, no, tú, tú, tú, por favor. No, no, no, tú, tú. Bueno, pues ya está. Yo he entendido lo que decía Ana desde el punto de vista no tanto del comunismo, sino del comuni co comunitarismo. Es decir, tú cómo le exiges a, a toda la gente que haga un tremendo esfuerzo como el que nos viene ahora, que sea generosa, que haya un sentido de redistribución social en cuanto al cambio de, de, de imposición fiscal que va a haber a continuación, de todos los servicios de las reformas que va a haber que hacer en el Estado, si no hay detrás una justificación, uh, de, ya no te digo filosófica, sino digamos social, es decir, el, el por qué. El por qué voy a hacer, me voy a sacrificar yo respecto al otro. O sea, aquí tenemos un Estado del bienestar que nos está salvando con sanidad pública, con educación pública también, porque estamos aquí, y nos está salvando mmm, no solo porque el Estado ponga el dinero, sino porque hay una filosofía detrás. Yo creo que es bueno que esa filosofía pues sea rescatada y le demos una explicación comunitaria y solidaria, al fin y al cabo. Y bueno, lo mismo el concepto o se ha entendido mal o, o no quería decir eso, pero yo lo he entendido por ahí. Vamos a ver, una cosa del comunismo, otra cosa es el marxismo, pero además es que no olvidemos una cosa, estamos todo el rato hablando del estado de bienestar, pero justamente también una de las grandísimas problemáticas que estamos acusando ahora han sido las últimas políticas de adelgazamiento del estado de bienestar, que ya sabéis, con la cantidad de miles de puestos que se recortaron en sanidad, eh, con la privatización de la sanidad, con la concertación en comunidades como la de Madrid, y también estamos nosotros ahora pagando parte de... De esas políticas neoliberales que optaron justamente por desplazar eh, lo social, tanto la sanidad como la educación, y eso es importante. Y sí creo, okay. o sea, y, y creo de verdad, Esteban, que, que no es por purismo ni por ningún eh, prurito de integridad hablar de comunismo. O sea, es que estoy totalmente de acuerdo con, con Miguel, es que el comunismo es comuna, es comunización, es lo común y es, com y, y es comunidad. Y si no creemos en eso, o sea, es que no podemos sostener una ciudadanía hoy día, ni siquiera nuestra idea de, de, de, de ciudadanía, porque la pregunta es: ¿tú por qué? O sea, la pregunta que yo le hago a la gente es: ¿tú por qué te quedas en casa? ¿Tú te quedas en casa por el otro? ¿Te quedas en casa por ti? ¿Por qué te quedas en casa? Sí, no ¿Por sé. <risa> No, a ver, eh, eh, yo de hecho no me posiciono hasta ahora sobre la pregunta que ha hecho Javi sobre el lenguaje de guerra. ¿no? Personalmente a mí tampoco es el, el, el marco que, que me guste. Entiendo que la tentación de hablar de esto está ahí. De hecho me había puesto aquí una nota que no sé si casi desde un punto de vista histórico eh, se pueda considerar, no sé, casi que como que cada generación debe de sentir que ha tenido una guerra o ha pasado por una guerra, ¿no? como esa experiencia ¿no? crítica en la que se puso todo en juego. Y parece como que, que está fuera la nuestra, ¿no? Desde esta mirada eh, occidental, después de bueno, pues de tantos años de, sin, sin conflictos, no eh, eh, violentos, ¿no? Entonces, bueno, parece que es el único modo de, de apelar a la gravedad de lo que está ocurriendo. Es verdad que es más difícil apelar a esa gravedad desde otro tipo de discurso. Y yo, desde ese punto de vista, entiendo el que se esté usando esa terminología. Personalmente, y lo he dicho antes, eh, creo que es el momento de reivindicar los cuidados y de reivindicar lo público Pero... Eh, diciendo esto, sí que me gustaría que fuéramos capaces eh, de articular un, un, un discurso pedagógico que fuera capaz de atraer a más personas que no han estado en esto hasta ahora a ese proyecto común de construcción de lo público. Y eso no necesariamente lo vamos a conseguir desde determinados marcos eh, que para mucha gente suponen un rechazo radical. Y eso no significa que dejemos atrás nuestras eh, nuestra ideas ni políticas ni ideológicas, sino simplemente que seamos capaces de darnos cuenta de que esto va del nosotros. Y el nosotros no puede ser un continuo enfrentamiento con el otro… Eh, que no entiende nuestro punto de vista, ni nuestro marco de pensamiento, ni, ni nada de eso. ¿no? De hecho, buena parte de esa confrontación se manifiesta en que la principal, entre comillas, guerra mediática que está habiendo desde que todo esto comenzó, es contra el 8M. Se ha tomado como bandera. Un, un tema que a mí me parece especialmente grave. Eh, pero bueno, lo es de Es que el feminismo no, no responda, pero... Sí. Yo por eso te decía respecto a lo de la renta básica, si queremos establecer una filosofía o un compromiso con lo común, con lo público, que se justifique, no por el mercado, que es lo más individual que hay, sino que se justifique porque es justo. Y en el fondo esto demuestra que si todos estamos bien, somos más fuertes y podemos resistir este tipo de golpes. ¿no? Sí, pero mire, el hecho de que se justifique por el mercado, eh, o se justifique por un justicia social, eso dependerá de los actores que tengan que verse la necesidad de justificar esto. Yo eh, no sé ahora mismo explí explícitamente si Tony Roldán está justificándolo desde el mercado o desde la justicia social o desde ambos puntos de vista. Lo que sí sé es que si yo quiero acordar con alguien que no tiene mi punto de vista de que la prioridad es la justicia social, pero puedo encontrar una medida que me ayuda a llegar a ese objetivo, aunque para él se justifique sobre otros principios, pues oye eh, esto es la política la política no es maximizar la política es eh, acordar y encontrar esos espacios que ahora parece que se abren en ese tema eh, no eh, sé si eh, iba a responder a alguien iba a decir algo Dejo. No es lo que... vayáis a dejar aquí No <risa> hagáis esto, feo. No, no, bueno. Por favor <risa> que, te, que todavía nos queda tiempo A ver, yo si puedo decir una cosa claro, Vamos no, a ver, tema. Yo sí creo que si estamos hablando de la importancia de crear un relato para también crear una ideología, o sea, es que también creo que es el momento de resignificar conceptos y categorías. O sea, es que tú, ¿qué me estás, pl qué me estás planteando? Me parece un poco eh, neoliberal tu posición. ¿Otra vez una un desplazamiento hacia mmm, el eufemismo? No hablemos de lo común, hablemos de nosotros. ¿What? Bueno, Ana, yo hablaré de lo común pero yo lo que no voy a obligar es que el otro que quiera acordar conmigo tenga que hablar de lo común. Si quiere hablar del mercado, que hable del mercado, pero si podemos llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Es decir, yo no te estoy diciendo que yo cambie mi discurso. Lo que yo no voy a obligar es a otro que piensa algo distinto a mí a no poder acordar unas medidas porque no lo vaya a convencer o porque él no sea, no sé su pensamiento no sea tan puro como el mío. Es a eso a lo que me refiero. Claro, sí. Bueno. Pero... A ver, mire... Que nada, que yo, que yo estoy de acuerdo con esas medidas. Lo único que estaba diciendo es que, eh, y desde luego se puede llegar a un acuerdo, no, no, no, no estoy excluyendo a nadie. Lo que estoy diciendo es que es una buena oportunidad todo lo que está pasando para justificar y explicar por qué le estaba el estado del bienestar y qué sentido tiene. Ya está. Yo estoy de acuerdo es con. todo. Acuerdo. <risa> <risa> no, sin duda, yo ahí eh, también quería quizás dejar una cosa. Me parece que es el momento de bueno pues de persistir en, en lo público. Es el momento de, además, darnos cuenta de que tenemos que hacer que la, las instituciones sean, eh, llamémoslo así, más, más inteligentes, tengan una mayor capacidad de respuesta. A mí me da la sensación, es una cosa que antes un poco le anticipaba a, a Miguel eh, que la respuesta que se está dando en términos sanitarios eh, eh, no difiere mucho, probablemente, de la que podría dar otro gobierno. Eh, no, no estoy hablando de las medidas que haya al día después para salir de esto, pero sí en las medidas de contención de lo que está pasando, porque prácticamente en todos los países gobierne quien gobierne está dando medidas similares, entonces eh, ahí yo creo que sí eh, se está produciendo eso por una cuestión fundamental, y es que al final detrás de esto lo que hay son expertos, hay funcionarios, hay instituciones, hay descentralización, y hay una serie de, de pesos y contrapesos que nada y puede venir de un plan iluminado como líder absoluto a trastocarlo. Es decir, muy complicado. Y es, eso es lo público también. Oye, yo quería lanzar otra pregunta. Y es eh, el tema, por ejemplo, de vamos a revalorizar, ¿no? Por ejemplo, cosas como el estado del bienestar. Nos vamos a plantear lo común, qué es lo común. Y, y, y lo vamos a poner ahora en valor. A lo mejor ahora esto va a servir también para ponerlo encima de la mesa. Pero eh, al principio, no sé si os si acordáis, al principio de toda esta crisis eh, se empezó a, bueno, eh, desde la ultraderecha, ¿no? Esto de poner en duda, por ejemplo, ahora no nos hacen falta los titiriteros, digo lo de la cultura, la revitalización de, o revalorización de la cultura. ¿Creéis que la cultura va a ser, va a ser también un, un factor que nos va a servir también para ver lo que tenemos en común y para ponerlo también en valor, el, el, la posición que tiene la cultura, al igual que los cuidados en, en una sociedad como la nuestra? ¿Qué creéis? Nadie salta. <risa> A ver, yo creo que, que la cultura y, y, y que las humanidades en general también, o sea, primero está, eh, yo creo que hay que dejar muy claro que tienen un papel activísimo eh, también en la lucha contra el coronavirus, nosotros, justamente, voy a aprovechar para contar esta iniciativa desde nuestra unidad de excelencia, que se llama IBERLAB, Crítica Lengua y Cultura en Iberoamérica. Eh, quisimos responder a un llamamiento que hizo la Universidad de Granada, los grupos de investigación, pues que eh, abrieran líneas. ...en relación con el coronavirus... ...y nosotros pues hemos decidido abrir una hemeroteca... ...que hemos llamado... ...Hemeroteca de Humanidades... ...sobre la pandemia del coronavirus... ...Covid-19, donde estamos haciendo como un, un... acopio de artículos... ...de diferentes intelectuales, de filósofos... ...que lo hemos citado todo, historiadores... ...sociólogos, críticos... ...escritores, pues que hacen reflexiones... ...sobre el impacto y las consecuencias... ...para nuestro futuro del coronavirus... ...claro... Mmm, lo importante no solo es, o sea, es por supuesto poner nuestro granito de arena, colaborar, visibilizar también este papel y en, en esta necesidad de reseteo porque el Estado se ha parado y eh, toda toda parada significa un comienzo. Nosotros podemos aprovechar de alguna manera. Aquí estoy tirando de esperanza y de nube de algodón rosa, pero de alguna manera podíamos aprovechar este reseteo, este recomienzo para plantearnos como estamos proponiendo, o sea, tenemos una, una visión apocalíptica, pero en el fondo un deseo optimista para cambiar algunas cosas, para reforzar el estado de bienestar, lo que sea. Creo que ahí, en eso, las humanidades juegan un papel cardinal. Entonces, pues Nosotros por eso estamos eh, visibilizando también pues, todo lo que se está escribiendo en España y en América Latina, eh, vamos a crear, además de la hemeroteca primicia, una biblioteca, porque como decía Miguel Gigek, ha publicado un libro en una semana, este hombre es una, una industria editorial en, en sí mismo, eh, pero también se ha publicado lo de eh, la sopa de Guaón, se ha publicado un libro también sobre eh, lo que dicen los económicos y los sociólogos sobre la pandemia del coronavirus, también queremos crear una mediateca, una mediateca, en fin, o sea, un espacio en el que se exponga de alguna manera también cuál es el análisis que se está haciendo del coronavirus, desde las humanidades y desde la cultura. Esteban... ¿o voy yo? Pues claro, es que la pregunta acaba siendo caciosa cuando está, tiene enfrente a gente de humanidades que además vivimos de esto, ¿no? ¿Y qué vamos a decir? Pues la primera semana no lo tenía nada claro, de hecho la primera semana de encierro fue una semana un poco extraña, ya sabéis para todos, no sabíamos cómo reenfocar la docencia, cómo... ¿Qué hacíamos? ¿no? ¿Cuál era nuestro papel? ¿no? Nosotros que nos creemos tan, tan importantes como profesores de universidad y tan en tan el centro del conocimiento y de repente llega esto, algo que no podemos controlar, algo que... Y, y bueno, la verdad es que básicamente era un poco como quedarse paralizado. Y, y la primera semana pues, fue un poco de pensamiento y de recomposición sobre para qué sirven la humanidades, si esto juega algún papel, para qué sirve mi disciplina, para qué sirve la historia. Me acuerdo que, que poco a poco pues, fui llegando a una idea y un sentido de por qué hacerlo, ¿no? Y sobre todo para, para seguir adelante, uno más allá del, del por qué nos pagan, ¿no? sino en algún sentido un poco más, más filosófico. Incluso se lo planteé a mí a estudiantes, por lo menos me lo imaginaba en su casa y cuando los veía eh, dándole las clases virtuales en su casa, escuchándome a mí, era una situación completamente que podía parecer absurda, hablando de, de la crisis del sistema de la restauración en España o de la llegada del fascismo al poder en Italia, era como, bueno, ¿y todo esto para qué? No? Me acuerdo que en uno de los foros les le propuse que, bueno, que ¿por qué estábamos aquí? Que, ¿Qué sentido tenía seguir haciendo todo esto? ¿no? Y es curioso porque muchos se lo tomaron, que, que no es tema menor, ¿no? Se lo tomaron desde el punto de vista de, porque así pasamos el día mejor, así no olvidamos de lo que está pasando fuera, el, el componente de, de evasión, la estudiar para... Claro, ¿no? Pero poco a poco, cuando ya se fue curando todo este marasmo, toda esta hora de que no sabíamos, pues empezamos todos a dar un poco respuestas de, de nuestro deber, para empezar de hacerlo, porque formamos parte de una educación pública en la que nosotros somos servidores y ellos son usuarios, en la que hay gente que nunca pisa la universidad y que paga lo que estamos haciendo. Entonces, lo mismo que los médicos están haciendo lo que están haciendo el personal sanitario en los hospitales o los policías o todo el mundo lo que está haciendo, pues nosotros tenemos nuestro papel. Y nuestro papel, por ejemplo, se ve en cómo nos comportamos todos como sociedad cuando hay una emergencia de este tipo, para empezar. ¿no? Eh, bueno, ya sabéis que mi relación con la humanidad es más tangencial que la vuestra. Eh, pero... Aunque sea como diletante, siempre me he sentido eh, parte de ella, ¿no? Y, y al menos eh, lector. Eh, desde ese punto de vista, mi sensación es que la cultura, después de esto, lo que se va a ver es fundamentalmente eh, muy tocada. Va a ser muy jodido. Muy jodido para lo, los creadores que a día de hoy, por culpa de la digitalización, eh, pues ya no estaban obteniendo tantos recursos, tantos ingresos a través de la venta o el consumo de su obra y que han dejado de dar conciertos, de hacer teatro, de dar conferencias. Entonces, en ese sentido, creo que, que va a ser complicado. Quizá aquí hablando desde el punto de vista más de lo que pueda denominarse industria cultural. ¿no? Y desde el punto de vista de las humanidades, ¿eh? pues personalmente el, el discurso, la idea que yo tengo, es la misma que la que tenía antes de esto. Es decir, me parece que de hecho incluso más, va a potenciar la necesidad de un discurso eh, que analice los problemas contemporáneos que estamos sufriendo. Yo creo que eso es fundamental. Es decir, no solamente eh, adoptando en este sentido, y ya sabéis que yo hablo mucho desde de, el enfoque de Humanidades Digitales, eh, metodologías que permitan analizar y formular preguntas distintas, sino que ahora más que nunca buena parte de las preguntas nos las vamos a tener que hacer sobre una contemporaneidad que, que nos ha atropellado a todos. Y, y yo creo que la gente está esperando bueno pues interpretaciones sosegadas de gente que estudia, de gente que aprende, de gente que es capaz de, de callarse buena parte del tiempo porque, porque reconoce que no sabe qué decir de, de, de lo que nos está pasando, al margen de que ya sabemos que en las redes pues todo el mundo es experto en todo. ¿no? Y yo creo que en ese sentido las humanidades tienen que, que fortalecerse y además si pueden intentar... Eh, desarrollar un discurso seductor que consiga llegar también a ese público que ahora mismo está acostumbrado al meme y al zasca yo sé que esto es muy complicado pero creo que es fundamental porque los que ya están los que ya entre comillas eh, participan del mundo de la humanidad del mundo del pensamiento de la lectura de, eh, bueno, ellos sí van a estar ahí estaban antes, pero ¿y el resto? y realmente creo que la sociedad lo necesita yo creo además que hay que emplear instrumentos fundamentales, categorías teóricas para analizar… Claro, claro, Esteban habla de contingencia, efectivamente estamos en una contingencia absoluta, prácticamente como en Esperando a Godón, ¿no? como cuando se… Eh, se quitan los zapatos al comienzo de la primera escena y se le cae caen piedrecitas, ¿no? es todo una casi contingencia de la de la banalidad pero creo que hay instrumentos que sí teníamos que rescatar yo pensaba, que hablamos de lo común, de Nancy, de Expósito pero también tenemos que hablar de biopolítica quizá parezca como un palabra muy pero si tú explicas que efectivamente lo que se está haciendo también a través del Estado son formas de regularización del cuerpo, de la vida, de disciplinamiento de nuestro cuerpo y de, también de intervenir en el control de la muerte. O sea, es que no solo hay que volver a Foucault y a la biopolítica, sino que también tenemos que pensar en la necropolítica. La necropolítica de la que habla Mamed, después pues, eh, Sayak, solo vinculada a los países mmm, del tercer mundo. No, Pues también hay necropolítica y formas de organizar la muerte en Europa y en el primer mundo porque también una cosa que me llama mucho la atención es como esta especie de idea de que el virus no sabe de clases sociales y sí, es que hay que volver a pensar en un punto de vista marxista ¿realmente pensamos que el virus no sabe de clases sociales? ¿en serio creemos que, o sea, que alguien con muchísimo dinero de 50 o sea, es, que, es que me parece absurdo que mmm, esa idea pues se siga repitiendo como un mantra, porque, por supuesto que hay un componente que escapa a la clase, pero este virus, como cualquier otra enfermedad que tenga que ver con el cuerpo, no escapa a la clase social. ¿No? Sí, bueno, yo estaba pensando en una noticia que he leído hoy sobre el rey, no sé si es de Tailandia o de Malasia, que se ha ido a pasar el coronavirus a Suiza con 20 de sus mujeres. Ah, ¿eh? y, y que en el no país estaban diciendo es. que ¿para qué diablo necesitamos un rey? O sea, <risa> puede que de aquí salgan algunas revoluciones incluso, ¿no? <risa> no Sí, pero yo creo que está claro que no todo el mundo lo, lo, lo, lo, lo vive este igual. Y el problema, yo creo, que tenemos es que ahora mismo nos falta el espacio común. El espacio común que, en buena medida, nosotros tres teníamos era ir al parque. Era la universidad, eran las clases. El espacio común que tiene nuestro hijo, nuestra hija, era ir a, a, a, la, a la escuela. Y eso no está. Y ahora el único espacio que tienen es el de las condiciones más o menos sí. privilegiadas ¿O, o precarias que cada cual tiene dentro de su casa. Claro, pero y, no es, es el de clase, Que tienen sus padres. Y obviamente no es igual un autónomo que esté teletrabajando y, y, y que no pueda bajar el ritmo porque tiene que mantener un mínimo de ingreso, que a lo mejor nosotros que podemos contar con una mayor flexibilidad mientras podamos gestionar las clases. Vale. Y eso ahora mismo no, es, no se ve, no se, no, ve. Se, no se ve. porque nos falta el espacio común, que hay el espacio material de encontrarnos físicamente. ¿no? Yo creo que eso sí es algo que, que cuando salgamos vamos a tener que encontrarnos expresamente para hablar de esto. De hecho, una de las propuestas que teníamos cuando lanzamos el tema de UGR en casa que es que hagamos un encuentro con un enfoque participativo y de, y de innovación social para decir, oye, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué podemos sacar de esto? E intentar generar sentido y significado para, para la comunidad. Claro, es que hemos, hemos perdido lo, los espacios que utilizamos también como niveladores, equilibradores, ¿no? como eh, los colegios, las la universidades, eh, que igualan un poco e intentan superar la, la desigualdad. Pero claro, al cargarnos esto, ahora mismo, es eh, lo que tú dices, cada familia va según sus posibilidades. Eh, sí. Es decir, es aumentar esa brecha, esa desigualdad. Sí. Miguel, que creo que te he parado. El micro. <risa> no, no, Miguel. Iba, no iba a decir nada, Ajá. no iba a decir nada. Eh, sí. Eh, bueno, eh, os quería preguntar, eh, ya por, por ir acabando, porque eh, creo que va a ser el primer día que me voy a saltar el aplauso de las 8. Son las 8 de la tarde y precisamente el espacio que tenemos ahora en común es ese aplauso eh, a las 8 de la tarde. Os quería preguntar, ¿qué es lo que hacéis vosotros, eh, los, que hacéis por, eh, los que estáis por aquí? ¿Qué soléis hacer? ¿Salís bueno, al primero... balcón? ¿cómo lo hacéis el vecindario? ¿Vamos a hacerlo nosotros aquí? A las de la tarde. Pues nada, yo lo que hago es salir con mi mujer y con mi, con mi hijo a aplaudir. Ahora mismo lo escucho ahí aplaudiendo. Y nada, nos vemos con los, con los vecinos que ya nos empezamos a conocer, sobre todo cuando ya ya anochece más tarde. Aparte, este ya video, vemos las caras. Nos vemos las caras sí. Claro, nos vemos las caras. Y pues la verdad es que es un momento muy bonito, muy, muy bonito del día, ¿no? Sobre todo porque ya marca, te, te anima el estado de ánimo y también te, te ayuda a regular incluso los horarios, ¿no? Yo, mira, yo lo del aplauso también lo vivo como una cuestión de, de clase, ¿no? Y, y también ahí quiero recordar ¿no? que comenzaba este programa de Radio Migue justamente eh, evocando eso, ¿no? Que, que somos unos privilegiados, yo vivo en el centro de Granada, eh, hay muchísimas desocup casas desocupadas, mucha desocupación en mi zona, y yo te puedo decir que el 80% de mis vecinos eh, son muy, muy mayores Entre, o sea, los más jóvenes pueden tener sesenta y pico años, y cuando salimos al balcón, la única niña eh, la mía, y bueno, y después un adolescente, de uno, yo que sé, que calculo que tendrá 18 o 20 años, pero el resto son personas mayores, que aplauden un minuto y después ponen a toda pastilla el himno de España, Va. Entonces, claro, nosotros nos volvemos a, a la casa, mi niña, el primer día, eh, al principio cuando escuchó música, que empezó a bailar y después, como un es una pequeña feminista y republicana, empezó a decir, mamá, no gusta, no gusta, mamá, no gusta y nos metimos dentro, entonces yo por ejemplo cuando veo las fotos de, de mis amigas de Málaga pues que eh, ponen música como ha dicho Miguel, es un espacio de socialización, de conocer a los vecinos de, de preguntarse qué tal yo eso no lo estoy viviendo, o sea para mí es un momento incluso no tan agradable del día Claro, es que depende de lo que te toque. Hay gente que le están poniendo eh, techno y están ahí pinchando y dices tú, bueno, ¿y qué hago yo aquí a las 8? No me gusta, claro. A mí, el momento este me recuerda justamente a una cosa que hemos hablado antes, ¿no? Que es el eh, aquellos espacio en común que generamos desde muy diversos puntos de vista políticos e ideológicos, ¿no? Como lo que hablábamos anteriormente, por ejemplo, con la renta básica. Eh, yo, una cosa que me he preguntado mucho estos días, ¿no? ¿A qué aplaude la gente? ¿O, o con qué idea aplaude la gente cuando aplaude? Eh, ¿Y qué pasará el día que esto pase? Eh, la gente, toda la gente que sale a aplaudir, eh, casi como un eh, momento heroico, épico, eh, y re reclamará eh, mejores condiciones para los cuidadores, para las cuidadoras, para las enfermeras. ¿Qué pasará el día después? ¿Qué se traducirán esos? esos aplauso. me parece genial que hayamos encontrado ese punto en común, porque creo como he dicho antes, que es el momento de, de encontrar espacio en común pero me gustaría saber en qué se convertirá el aplauso cuando ya no haya que aplaudir y, y bueno, esa es un poco la, la pregunta que me formulo, también no solamente los aplausos, porque ha habido también ¿no? yo ahora lo pienso y realmente creo que ninguna de las que ha habido quizá era el, el momento de hacerlas, ni contra el rey, ni contra el gobierno ni contra nadie, porque porque, bueno, creo que, creo que ahora Bueno, yo, yo discrepo porque creo que cualquier momento es bueno si de forma respetuosa se expresa una opinión, ya sea una u otra, ¿no? Y no. Un, yo no puedo estar en contra de la movilización social siempre que sea pacífica o sea que me parece, me, eso me parece bien lo que pasa, lo que me llama la atención de los aplausos es que bueno, lo mismo que, que Javi que se dedica a la comunicación social y a la sociología si hubiese una guerra estaría empleado en los servicios de propaganda pues yo como historiador pues también estaría entonces me gusta ver mucho los telediarios y ver eh, después de dar las terribles cifras de lo que está pasando eh... ¿A qué dedicar su tiempo? Y siempre hay una parte dedicada a los aplausos y historias, bueno, entrañables, positivas para levantar la moral, como en muchas guerras, ¿verdad? Y, y, y llama mucho la atención porque hay una cosa que nunca sale, por lo menos yo no lo he visto. Y hay un contraste muy grande entre este momento de los aplausos, del que, como digo, yo participo, y, y otro momento, y es cuando salimos a comprar cuando salimos a comprar cada 3-4 días y la relación que tenemos con la gente no es nada comunitaria ni es nada cariñosa es más, es de sospecha, es de distancia es de de, de, bueno, de desconfianza absoluta y esa parte también está eh sí. y esa parte también me preocupa Muy bueno. yo, yo fui sí. ayer y volví un poco tocado eh o sea, hacía dos semanas que no conseguí no salir en dos semanas prácticamente y cuando volví del supermercado Volvía con esa sensación que tú dices, Miguel, y bastante oscura, ¿eh? bastante mal. Yo, yo hice una compra eh, en, un gran, en un hipermercado eh, que tenía que ir a recogerla, me dieron cita para una semana después. Y la fotografía que había allí la gente esperando con los coches, te juro que debe ser lo más parecido a cualquier tipo de trapicheo sospechoso eh, que, que, que pudiera imaginar, ¿no? Y, y bueno yo sé sí una cosa que no sé si os pasa y a mí me está resultando muy interesante y es, gracias hija y es eh, el momento de salir al balcón y mirar contemplar la naturaleza y aquí ya hablo de la ciudad como naturaleza ¿no? porque me parece casi como un ser inanimado y tener una sensación de extrañamiento como si no fuera parte de mi ecosistema ahora, como si fuera un lugar de, de alguna manera inhóspito como si ahora hubiera algún peligro ahí fuera que eh, no lo había antes, cuando realmente el único peligro que hay, si es que lo hay, es un peligro que yo puedo llevar dentro, que es el virus, porque la naturaleza, y yo creo que eh, nuestra provincia, el área metropolitana, está ahora más limpia de lo que ha estado en los últimos 30 años. Es decir, hay una cosa que me deja un poco así como desasosegado, y es que el mundo eh, sigue perfectamente, y la naturaleza sigue perfectamente sin nosotros. Somos absolutamente contingentes. Y, y bueno, no sé si casi son imágenes un poco apocalípticas en ese sentido, ¿no? Vivir sin vivir nosotros en ese mundo, ¿no? Yo creo que lo que estás describiendo es Benjamin. Es lo que él dice en el libro de los pasajes, el extrañamiento de la mirada. O sea, justamente está, como él diría, en estado de arte. Que es Esteban crea, ponte a escribir. Cuando, cuando el sujeto, el flaner, en este caso, él lo habla desde ahí, es capaz de extrañar la mirada... De, o sea, también lo puedes pensar desde Brecht si quieres, pero de, de lo cotidiano, de ser capaz de verla como algo ajeno, ¿no? como, como la miraría por primera vez un extranjero. el Benjamin dice que ahí es donde surge justamente el arte. Me va a animar Escribe, escribe O, o, o coge una guitarra y ponte No es tan complicado eh, oye, Por ir despidiendo Tampoco nos queremos quitar mucho más tiempo eh, una, una recomendación Que nos podáis hacer eh, Para los que estamos aquí en casa Una recomendación de algún libro, alguna peli, alguna serie O de alguna actividad O no sé, eh, algo que nos pueda ayudar A los demás a decir bueno, Venga, vamos a... Estaba pensando en leerme este libro. Venga, me lo voy a leer porque Ana lo ha dicho, por ejemplo. Así me animo. Venga, alguna recomendación. ¿Qué se os ocurre? A ver, yo he creado, se lo, se lo he dado a mi estudiante, un kit de supervivencia en tiempos de apocalipsis. Ajá. <ríe> Entonces le he dado, yo soy eh, especialista en literatura latinoamericana, pero soy sobre todo argentinista. Entonces le he dado tres recomendaciones. Una novela gráfica que supongo que conocéis que es una joya, eh, de la distopía que es el eternauta, el eternauta. de Oscar. Mm, me lo estaba imaginando. Uno, dos, El Camino de Ida, de Piglia, porque creo que la figura de... ¿Sabéis de que va? Es una novela de campus que está basada en la figura de, de una bomber, del anarquista, neoludista, neo terrorista eh, estadounidense. Netflix también creo una... Hay un serie documental, sobre... sí. Muy... No, una no, serie. Bueno, una no, serie una man, documental, una sí. Serie es que Piglia va mucho más allá, le da una interpretación filosófica, ¿sabéis que le escribió ese tratado de sobre la sociedad industrial y su futuro? Que es que lo estás leyendo y dices, madre mía, es que es lo que está pasando ahora. Y además me parece, um, se la recomiendo a mis estudiantes, porque es una novela que, que también reflexiona y vindica el papel social de la universidad. O sea, pero el papel social eh, como espacio en el que se genera resistencia. O sea, ¿dónde realmente se puede seguir hablando de marxismo y de comunismo sin ningún tipo de, de desplazamiento o de eufemismo, como propone Esteban? <risa> en la universidad es, es un espacio que durante un tiempo se ha visto justamente como lo contrario, como el espacio del mainstream, de lo normativo, y Piglia también ve ahí cómo justamente puede ser eh, un espacio de la resistencia. Y el tercero es un libro de una mujer... Además tiene una lectura feminista y es literatura gótica y de terror distópica que viene al pelo. Y es el de Mariana Enríquez, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Es una brutalidad de libro. Anagrama lo ha elegido como uno de esos mmm, libros que ha puesto a disposición gratuita en plataformas como Amazon y tal. Así que, por favor, os lo recomiendo, porque además de toda esa lectura de terror de distopía y de lo gótico que plantea, hay una lectura feminista potentísima Genial, nos la apuntamos Gracias Bueno, pues a ver como hay que decir un libro pues digo, que me estoy leyendo no, pues sí, voy a decir eso ahora mismo estoy terminando ahora que tengo tanto tiempo el, el último libro de Paul Preston que se llama Un pueblo traicionado que tiene como 600 páginas, pero se lee muy bien. Y además, como sabéis que, si según parece, lo van a hacer doctor Honoris Cosa por nuestra universidad. Y, pues bueno, es buen motivo. Es un libro que habla sobre, bueno, la tesis central eh, es una visión de la historia de España desde el año 1875 hasta hoy. Y la idea central es que los políticos pues nunca han estado a la altura y que lo mejor de nuestra historia pues seguramente ha sido el pueblo por cómo ha sufrido y cómo al final ha conseguido salir adelante, a pesar del, del egoísmo y de la corrupción de muchos de sus políticos. Eh, yo creo que es un libro que me, que me está sorprendiendo y que, y, y que creo que es bueno para esta época. Pero si tengo que dar un consejo así, pues no sé, más bien algo que estoy experimentando, porque no me veo nadie para dar consejos personales, pero... La idea que, bueno que intentemos sacar lo bueno en lo que estamos eh, experimentando y creo que una cosa muy buena es, como no? aprovechar para estar solo, lo que nuestro hijo nos deja, ¿verdad?, cuando es pequeño, pero a, para estar con nosotros mismos, acostumbrarnos a, a, a o estar en silencio o dedicarnos tiempo a nosotros o dedicar tiempo a aburrirnos, dedicar tiempo a mirar hacia nosotros e intentar entender esto y ver cómo va a ser el futuro cuando salgamos y pongamos el pie en la calle. Yo creo que es un buen ejercicio en el que también se lleva mucho tiempo, o sea que se pasa el tiempo bien. Genial, gracias Miguel Ángel. Eh, Esteban, cierras tú. Eh, ver, vaya, justo ahora, pues mira, me... ahora... Eh, Una novela que leí hace un año y pico eh, y que la compré en, el, en la feria del libro que tenemos, ¿no? De Saldo y demás, el Típico libro de fondo de, de, de biblioteca que nunca sé si acabaré leyendo, pero lo acabé leyendo y se llamaba eh, La cuarentena del Eclexio. Y es un libro que me, me maravilló porque cuenta la historia de, de tres personas, dos de ellas parejas, que van a leerla a Mauricio y en el viaje hacia Mauricio, pues hay algún caso. Eh, de, de alguna enfermedad en el barco y acaban en una isla paradisiaca a unas costas de la isla, a, unas, a unos kilómetros de la, de la isla de Mauricio. Entonces, eh, el modo en que cuenta el mar, como cuen, el modo en que cuenta la relación entre las personas allí, la, la, la degradación que se va produciendo, es de una belleza que realmente vale la pena. Y luego eh, comentar también quizá un par de ensayos que estoy ahora leyendo, eh, lo que puedo, porque, bueno, también Julia tampoco me deja tanto tiempo. Uno es eh, el... Una, eh, una teoría de la democracia compleja, de Inerarity, que me parece un libro bastante interesante también para pensar un poco en lo que nos está pasando. Y el otro día también empecé a, poco a meterle mano a, a Punto Ciego, de Fernando Broncano, que tiene como subtítulo Ignorancia Pública y Conocimiento Privado, que creo que también va muy al pelo de, de, de lo que está pasando. Luego, eh, también quizá eh, una recomendación de cine, que estoy aprovechando, y eso sí, por la noche intento ver eh, cine mientras hago otras tareas y sobre todo en, en filming que me he vuelto a enganchar. Cine surcoreano, fantástico, el ganador del, del último Oscar y, y bueno otros directores. Eh, me cuesta trabajo recordar los nombres de los directores, pero películas como eh, Mother, como Old Boy, como Niebla, que son espectaculares. Y un documental que vi el otro día. Y ya con esto acabo, que es el hombre que diseñó España. El hombre que diseñó España, de José María Cruz Novilla, fantástico, me dejó impresionado. Este hombre ha hecho todos los logos que, de los que tengáis memoria. Sí, señor. Desde sí. los años 80 hasta hoy. Una cosa... Un mm. Los billetes, de las pesetas, la hizo también este hombre. Yo creo que a día de hoy no, no hubiera podido porque no le habrían dado los contratos por las nuevas leyes que tenemos. <risa> Pero brutal, brutal Cruz Novilla. Yo creo que habría que traerlo. No sé si se habrá hecho aquí alguna exposición, Ana, sobre, ¿Sobre este hombre? Pues yo creo que no, no. No sé, creo que no. Nosotros no. Yo, yo de verdad os animo a que veáis el documental El hombre que diseñó España y que lo traigáis al intelectual y su memoria. O sea, porque de hecho buena parte de, del documental es hablar de que la transición lo que necesita era una revolución estética del diseño. Y bueno, no sé, muy interesante. Ya lo dejo aquí a los de, de letras. Para ver sí. si... Tú lo entrevistas, este... ¿Cómo? Y tú lo entrevistas. Lo traemos, lo invitamos y tú lo entrevistas. Venga, sí, sí, sí vamos. Ya está. <risa> Oye, <risa> chicos, chicas, eh, muchísimas gracias por inaugurar estos encuentros a UGR en Casa. Eh, recordamos a todos los que nos están viendo que todo esto forma parte de una iniciativa que podéis ver, buscar como ugrencasa.lavingranada.org y, y además estos encuentros van a continuar el próximo viernes 3 de abril seguimos vamos a hacer otro encuentro de este tipo a la una de la tarde con Margarita Sánchez Javier Valls y Juan Ibermejo Vamos a seguir hablando, vamos a seguir eh, necesitando estos espacios de diálogo y como digo, damos las gracias a Ángel, Esteban, Ana, por eh, estar aquí, inaugurar, ser nuestros padrinos, madrinas eh, de este primer encuentro. Y lo dicho, animo a que nada, pues que estéis por aquí en los siguientes encuentros y, y a todos los que nos están escuchando, pues que, que, que sigáis escuchando estos programas el lunes, el magazine y, y el miércoles y el viernes estos encuentros. Gracias por vuestro tiempo, por dedicarnos este ratito. A compartir eh, cómo veis vosotros lo que está ocurriendo ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Javier. Muchas gracias por la experiencia. Gracias.